Muchas bendiciones, Dios les bendiga a todos, no solamente ¿verdad? de este lado del mundo, sino también en Cuba. Este 48 h este maratón maravilloso, está dedicado a mi preciosa isla de Cuba. Así que es un honor para mí, es un honor, es un privilegio poder eh, dedicar estos pocos minutos, ¿verdad? A, a traer una palabra fresca y poderosa para, para mi isla. Estamos eh, basándonos en este, en este versículo precioso que se encuentra en Apocalipsis 14:15, que eh, nos habla del momento de la ciega, pero no de cualquier ciega, sino del momento en que el Señor mismo enviará a su ángel a recoger el fruto de lo ya sembrado. Quería leerle, verdad, un momentico el versículo que se encuentra en Apocalipsis 14, 15 y dice, Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Gloria a Dios. Creo fervientemente que, que es una palabra profética también para Cuba. Llegará el tiempo, llegará el tiempo eh, más temprano que tarde en que el Señor enviará a su ángel y, y, y, y con voz firme le dirá, mete tu voz y ciega porque ya es el tiempo de la cosecha. Todos conocemos, ¿verdad? Los que hemos sido creyentes en Cuba a través de, de tantos y tantos años, eh, lo que, los que hemos vivido eh, dentro del mundo y del ambiente de las iglesias, los que hemos pasado nuestra juventud sirviéndole al Señor dentro de Cuba, sabemos lo que significa el sacrificio. Yo siempre pongo el ejemplo de, de mi pequeña iglesia en Santiago de Cuba. Eh, cuando yo llegué a esa iglesia, era muy jovencita, tendría unos 17 años, y, y era una iglesia eh, que hacía esquina, ¿verdad? En aquella calle céntrica de la ciudad, eh, con, con las paredes de madera, los, los bancos llenos de, de, de comején. Eh, cada vez que llovía sonaba fuerte porque el techo era de, era de zinc y sonaba altísimo el sonido de la lluvia y llovía más adentro que afuera y nosotros eh, con tanto gozo y con tanta alegría le servíamos al Señor en ese lugar pero no solamente eso, eh, fuimos una generación de creyentes que, que entendió que vendría el avivamiento que entendió que, que había que trabajar, que había que sembrar que había que sobreponerse a todas las dificultades que, que pudieran existir y, y que aunque fueron tiempos duros y difíciles, nosotros ya éramos el fruto de una generación anterior que pagó el precio, que sembró para que nosotros fuéramos ese fruto. Hoy día, eh, le doy gracias a Dios, porque las iglesias en Cuba están eh, llenas y llenas de juventud, pero no podemos conformarnos, ¿verdad?, con eso, sino que debemos eh, trabajar maturo. Debemos eh, proclamar en nuestra nación el Señorío de Cristo, Debemos declarar sobre nuestra tierra la prosperidad y la leche que ha de fluir y la miel que ha de brotar, porque no puede durar para siempre el sufrimiento y el dolor. Sabemos que hay un precio que pagar, sabemos que a veces nosotros sembramos y no, ve, no vemos el fruto, sino que otras generaciones lo verán, en fin... Quiero traer palabras de aliento, quiero que sepan que, que desde todos los rincones de la tierra, donde quiera que haya un cubano, está clamando por Cuba. Donde quiera que haya un creyente cubano, está esa, esa persona, ese creyente, está clamándole al cielo para que algo ocurra a nuestra nación. Entendemos que tiene, eh, tiene que ser una guerra espiritual, una guerra en que nos enfrentamos a tantos principados, a tanta hechicería, a tanta ideología de, de hombre, a, tanto, a tanta dictadura eh, impuesta por el hombre y que el diablo aprovecha pues, para subyugar al pueblo. Pero eh, la iglesia tiene un llamado y un papel importante y vital que cumplir y por el cual el Señor nos va a demandar. Es el tiempo de que nosotros recojamos lo que otros sembraron y es el tiempo de que nosotros sembremos para que otros recojan. Pienso que, que es importante que entendamos esto, que cualquier cosa por pequeña que nos parezca que nosotros estemos haciendo eh, definitivamente dará fruto, definitivamente se cosechará el resultado de lo que estamos plantando. No podemos desanimarnos, iglesia. Nosotros tenemos que entender que, que, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos que entender que, que el papel que nos ha tocado jugar, que el papel que le toca a la iglesia desempeñar en Cuba y en todas las naciones es el de ser los embajadores de Cristo y, y es el de representar al Señor en la tierra. En Cuba hay que plantarse, iglesia, en Cuba hay que plantarse y en Cuba hay que, que poner la, lo, lo, los dos pies y, y, y plantar la bandera del evangelio como lo hemos estado haciendo. No podemos desmayar, no podemos cansarnos, no podemos dejar que el sufrimiento nos agobie. Antes bien hay que alzar la mirada y decirle al Señor tú eres el dueño de todo esto. Tú eres el rey sobre nuestras vidas, tú eres el que gobierna, tú eres el que manda y el soberano, por lo tanto haremos tu voluntad. Declaramos sobre Cuba, cielos abiertos, declaramos sobre Cuba un avivamiento que, que vendrá por encima de todas las, las necesidades. Un avivamiento que va a comenzar en el corazón y en el alma de las personas, que no tiene que ver con la prosperidad material, pero tiene que ver con una necesidad y una carencia desde lo más profundo de nuestro espíritu. Eh, oramos al Señor para que haya una cosecha grande en Cuba, de almas. Oramos al Señor para que se derrame poderosamente su presencia. Oramos al Señor para que se cumpla esta palabra y que, y que podamos ver las canastas llenas, las, las, las fuentes llenas, los depósitos llenos de la presencia de Dios y de las almas salvadas para Cristo. En mi deseo, que, que este 48H traiga esa, esa, ese refrigerio que estamos necesitando. Que el 48H despierte eh, en el corazón y en el espíritu de mis hermanos en Cuba un nuevo eh, comienzo, un nuevo amor, un nuevo de nuevo, eh, un nuevo deseo de, de cosechar, un nuevo deseo de sembrar, un, un nuevo deseo de trabajar para el Señor. Eh, quiero orar. Quiero orar y agradecerle verdad, a los pastores Mojarrieta en Cuba, felicitarles por el trabajo que hacen, eh, felicitarles por, por mantenerse firmes en el Señor, sin fluctuar, sin desmayar, guiando a otros verdad, hacia la verdad. A todos mis hermanos de la iglesia en Cuba, al pastor Antonio Florido y a todos los que tienen que ver con, con este 48H hermoso que, que celebramos con todo el amor del mundo creyendo. Que, que, que impactamos el cielo y que tocamos las puertas de, del cielo allí para que el Señor nos esté escuchando desde todos los rincones de la tierra. Señor bendice a Cuba. Quiero orar gracias Dios amado por mi isla preciosa. Gracias Señor porque tú nunca has apartado tu mirada de Tú nunca nos has desamparado, Señor. Nunca te has olvidado de tu iglesia. De hecho, no has permitido que ningún arma forjada en aquel lugar contra la iglesia haya prosperado. Tú nos has sostenido todos estos años de comunismo, de dictadura. Tú nos has sostenido todos estos años de necesidad y de precariedad, Señor. Tu mano nunca se acortó. Nos ha llovido. Nos has prosperado. Nos has provisto, Señor. Nos has dado todo lo que hemos necesitado. Gracias te doy por la iglesia en Cuba. Gracias te doy por mi nación. En el nombre de Jesús yo te pido que tú ates al hombre fuerte en aquella tierra y que todo principado de maldad, todo principado Señor que se opone al fluir de tu palabra y de tu espíritu Señor en aquella tierra tú lo dejes, oh Dios amado derribado, que tú lo, lo, lo elimines completamente Señor y permita que la luz de tu evangelio resplandezca. Gracias te doy por este 48H también permite que muchos más puedan venirse Señor, y que nunca nos cansemos de orar y que nunca nos cansemos de buscar tu rostro. Gracias, Dios amado, por mi tierra preciosa. Liberta a Cuba, Señor. Hazla verdaderamente libre. Solo tú puedes, Dios amado. En todos los sentidos, desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Maici, Cuba te pertenece. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados.